Pues muy buenos días a todos. Eh, quiero agradecer a la organización del, del evento Aporta, en primer lugar, que nos reúne esta, su quinta, el quinto encuentro. Eh, también quiero agradecer a todos los asistentes aquí en la sala y también a los que nos siguen por, por video streaming y por redes sociales. El, la mesa número uno, que es la que… <coughs> Nos ha, nos ha tocado organizar. Se, se titula Iniciativas de datos abiertos en, en distintos ámbitos administrativos. Entonces, hoy contamos pues, con la presencia de eh, expertos, todos ellos eh, trabajando en reutilización y, y de distintos ámbitos, efectivamente. En primer lugar, eh, os presento a José María Marcos Espinosa, de la Agencia Española de Meteorología que es asesor de proyectos estratégicos transversales. Eh, Oscar Martínez de la Torre, del Centro de Investigaciones Sociológicas, director de Tecnologías del Departamento del Banco de Datos. Eh, y manuel Argueso, eh, del Gobierno Vasco, el responsable de Open Data Euskadi, que es pues, una de las iniciativas pi pioneras, en, como bien sabéis, en, en el área de, de la reutilización de la información del sector público. Adolfo... Eh, Lozano Tello, eh, del Ayuntamiento de Cáceres, responsable de Open Data Cáceres y, y también gran experto pues, desde el, el ámbito académico en la, en la ingeniería ontológica. Y, por último, presento a don José, eh, Juan José Ramos Ríos Piñera, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, eh, actualmente asesor de, de innovación y, anteriormente, pues durante bastantes años, director general de, de informática. Eh, ya digo que todos ellos pues, con, con gran experiencia y cada uno pues, nos, va, nos va a aportar su visión. Eh, sin más, pues… Eh, te doy un poco la palabra a José María eh, y, con, bueno, voy a hacer una pequeñita pregunta a cada uno de ellos para, para que luego ellos pues ya enganchen un poco con, su, con, su, con el mensaje que os quieren transmitir. Eh, hemos visto que algunas organizaciones, porque bueno, les ha caído de repente el, la obligación de publicar sus, sus datos y ponerlos en formatos reutilizables, pues perciben la reutilización como una obligación normativa impuesta. Y nos gustaría saber cuál es la, la, cómo enfoca la, la Agencia Española de Meteorología la, la apertura de datos. Muchas gracias por la pregunta. Buenos días. Eh, la verdad es que la, la obligación reglamentaria eh, no deja de ser una de las facetas eh, que afectan al, al problema de la reutilización de los datos públicos. Pero desde AEMED lo que hacemos es ver… ...esta reutilización con una perspectiva más amplia... ...en la línea que señalaba el secretario de Estado, Beteta... Eh, ...digamos, como oportunidad estratégica... ...y por tanto, susceptible de ser encajada en un, en un plan estratégico. Nosotros eh, somos muy conscientes de las obligaciones legales que tenemos... ...porque trabajamos en el mundo de la información medioambiental... ...que no solamente está afectada por la reglamentación RISP... ...sino también por directivas como ARUS... ...de acceso a la información ambiental... ...Inspire, de acceso de publicación de información georreferenciada y a otro conjunto de normas internacionales, eh, como las de la Organización Meteorológica Mundial, el Grupo de Observación de la Tierra o Copérnicus, iniciativas que imponen también un proceso progresivo hacia los datos abiertos. Eh, y todo ello es porque nosotros trabajamos en el mundo de la información, nuestro producto es información. Y ello se refleja muy claramente en nuestra misión. Nuestra misión tradicionalmente está vista como contribuir a la seguridad de vidas y bienes, eh, pero cada vez más eh, contiene también el apoyo a la toma de decisiones económicas que aseguren desarrollo económico y bienestar social. Y todo esto lo hacemos aportando información meteorológica y climatológica que sirva para que los agentes afectados tomen decisiones eh, pues más correctas, con más información. Por tanto, la información que producimos tiene que ser de calidad, pero con una calidad en sentido amplio, no solamente la calidad típica, por así, hablar, eh, por así decir, de, de su precisión, ¿no? eh, que es lo que más se suele eh, referir a la información metodológica, sino que también debe ser oportuna, es decir, a tiempo, debe ser pertinente, la que necesita el usuario y no otra, debe ser accesible, asequible, eh, comprensible por el usuario, utilizable y también eh, cada vez más reutilizable para que se pueda integrar con otros datos. Y de hecho, hoy día eh, se producen muchos más retornos de las inversiones que se producen en la última milla, en la interfaz con el usuario, ...que en la propia producción de los datos meteorológicos. Por otra parte, existen cambios externos que nos afectan... ...y que también nos impulsan en la línea de la reutilización. Hay cada día una demanda más creciente de datos meteorológicos y climatológicos... ...y el CIS que está sentado en la mesa también nos podría hablar de ello... ...porque realiza encuestas sobre el valor de la información meteorológica. Pero también otros servicios meteorológicos nacionales de nuestro entorno... ...incluso servicios meteorológicos en el territorio español... Eh, pues se eh, publican sus datos y también el Gobierno vasco podría, podría decir algo al respecto, que está sentado en la mesa. Finalmente, la sociedad digital, eh, con nuevos modelos de acceso a la información y de difusión de la información, pues hace que sea cada día más fácil acceder a información meteorológica, pero sea también cada día más necesario comprobar que esa información proviene de una fuente fiable, rigurosa y que realmente eh, mantiene unos estándares de calidad determinados. Por tanto, la tesis es que, más allá de una obligación, evidentemente para nosotros eh, la reutilización de datos plantea una opción, un desafío y una oportunidad estratégica. Eh, para cumplir con nuestra misión, que no deja de ser algo eh, de carácter obligatorio, para mantener visibilidad y relevancia social. En un tiempo en el que cada vez es más difícil para las agencias públicas jugar un papel, pensamos que la reutilización de nuestros datos, la puesta a disposición de nuestros datos para su reutilización pues, nos va a garantizar una mayor relevancia y, de hecho, puede contribuir a que se vea más, con mayor facilidad el, el, pues que las inversiones en meteorología, en las redes de observación, en, la red de, de, digamos en los recursos para procesar los datos, eh, revierten eh, beneficios. ¿no? Hay un gran beneficio en mostrar los beneficios de la información meteorológica y en mostrar los beneficios, sobre todo, de la reutilización de dicha información. Y uno de los cuales es el desarrollo del, del mercado, el desarrollo de la economía en general, tanto por el florecimiento de sectores infomediarios, de reutilizadores primarios, como para los usuarios finales, para todos los sectores y agentes económicos. Y a nosotros nos da también una oportunidad eh, las iniciativas de datos abiertos de, de iniciar eh, una línea de gobierno abierto, en particular en las líneas de crowdsourcing o ciencia ciudadana. ¿no? El hecho de que también aportemos, eh, pongamos a disposición de los ciudadanos nuestros datos, puede permitirnos en el futuro que ellos nos ayuden también a, a cumplir con nuestra misión. Bueno, como trataba de señalar, necesitamos un enfoque estratégico, holístico, general, que, garantice, que analice perdón, y elimine algunas de las barreras que se pueden presentar ¿no? y que asegure que el impulso es continuo. Barreras que pueden ser legales. De hecho, nuestro sector carece de una ley marco sectorial que, por ejemplo, tienen los sectores estadísticos, cartográficos, etcétera, que pueda, que delimite cuál es el alcance, por ejemplo, del servicio público y qué queda fuera del servicio público. Pues esto es un, un primer obstáculo. Tenemos una orden ministerial de precios públicos que nos obliga y que, digamos, tiene un enfoque pues, no muy alineado con lo que sería la reutilización de, de datos. E incluso un estatuto de agencia que realmente como tal nunca ha llegado a, a cumplirse, puesto que no tenemos contrato de gestión y bueno, pues un posible cambio incluso de estatuto en el, en el futuro con la nueva ley del régimen jurídico de, de la Administración. Pero también hay barreras financieras. Eh, si... ...se abren datos y sobre todo si se facilitan de manera gratuita... ...pues eh, hay que garantizar la sostenibilidad eh, de los proveedores de datos. Y bueno, pues hay que tener claro que lo que se deja de percibir por un lado... ...puede que no sea mucho, pero contribuye al sostenimiento de la red... ...puede, puede tener que aportarse por otro. Eh, insisto que los beneficios de invertir en metodología ...superan con mucho los costes eh, de esa inversión. Y... Hay barreras tecnológicas. Nosotros tenemos datos mmm, de los cuales solamente se ve la punta del iceberg que realmente eh, están pensados en muchos casos para, el, para su uso interno, pero que para su uso externo necesitarían un postproceso. Y sobre todo tenemos datos en plataformas eh, propias de, que no, no están digamos, en los soportes referenciados más al uso y que por tanto habría que, que corregir esas barreras. Y, finalmente, hay barreras culturales también en la organización, como en muchas, otras muchas organizaciones públicas, que, puesto que hay muchos, muchos compañeros que todavía perciben la, la información con un concepto propietario, ¿no? como, como propiedad de la agencia, propiedad de la administración, pero no tanto como propiedad de quien que la financia, que es el, el ciudadano, las empresas, la sociedad en su conjunto. Por último, nosotros, para abordar esta, eh, este desafío, lo que hacemos es una estrategia que tiene dos elementos. Un elemento más concreto que es un plan RISP que se aprobó en 2014, a finales de 2014, y que contiene pues, una estructura de gobernanza, eh, cómo se gestionan las decisiones en, en materia de reutilización de datos, los procedimientos de trabajo para identificar, eh, preparar y publicar los conjuntos de datos que se estimen más necesarios y, para, y se establecieron también las condiciones de reutilización. Pero también hay un conjunto de proyectos que están contenidos en nuestro plan estratégico materializados a lo largo de, se materializarán a lo largo de 2015, que es, por ejemplo, una revisión del catálogo de productos y servicios, ya teniendo en cuenta aspectos como el de la reutilización. Concretamente, actualizar esta orden ministerial de precios públicos, que como decía, es un marco bastante limitativo eh, a día de hoy. Revisar los contenidos de nuestra página web y, Establecer una pasarela de pago bien eh, propia o bien eh, prestada, digamos, por algún otro organismo público. Eh, desarrollar un servidor de datos georreferenciados, que hoy por hoy todavía no, no, no existe. Y también acciones internas de comunicación y sensibilización. En particular, eh, contactos con sectores de usuarios específicos que muestren a la propia organización, a nuestros propios funcionarios, las ventajas eh, y los usos que se hacen de nuestra propia información. No me queda más que invitarles a que visiten nuestra página web www.emet.es, que tiene una pestaña de datos abiertos, o datos.gov.es, donde encontrarán también información de, de nuestra agencia. Muchas gracias. Muy bien. Sí. Muy bien. Pues nada, estábamos preocupados con el timing y, y, y José María vamos, nos, ha, nos ha recuperado tiempo. Bueno, Óscar, vosotros este año habéis hecho un, bueno, un enorme esfuerzo, habéis publicado un volumen enorme de Datasets. ¿Cómo, ¿Qué fases son las que, las que habéis definido para, para abordar este proyecto tan ambicioso? Muchas gracias. Buenos días a todos. Eh, encantado de estar aquí con todos ustedes. Eh, voy a responder a la pregunta dentro de mi intervención, pero en primer lugar quisiera agradecer la oportunidad de explicar el trabajo del Centro de Investigaciones Sociológicas. El CIS es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de la Presidencia. Sus orígenes se remontan al Instituto de la Opinión Pública, creado en 1963. La sede actual del CIS es la sede original de la Lotería Nacional, entre Cibeles y el Retiro. Cuenta con 100 trabajadores entre funcionarios y laborales y, por otra parte, hay más de 200 entrevistadores autónomos eh, eh, trabajando por toda España para realizar las entrevistas del CIS. El CIS es un organismo relativamente pequeño, por ejemplo, comparado con el INE, pero con un impacto en los medios de comunicación y en la sociedad española muy grande. <coughs> la función del CIS es contribuir al conocimiento científico de la sociedad española. Para eso obtiene datos periódicos que permiten conocer los comportamientos, opiniones, actitudes y valores de la sociedad en relación a temas políticos y sociales. El Departamento de Banco de Datos es el encargado de validar, anonimizar, organizar, archivar y difundir estos datos. Además, el CIS fomenta el uso de los datos de estos estudios a través de su programa de ayudas a la investigación, sus publicaciones en la revista Reis y de colecciones de libros de sociología. Finalmente, el CIS realiza actividades de formación mediante cursos de posgrado y su programa de becas y de prácticas. No sé si se puede pasar la, la transparencia. La siguiente. Desde el 2009, el CIS, en línea con la política actual de Open Data, publica sus microdatos en asti Los microdatos de un estudio es la matriz de datos de las entrevistas individuales, anonimizadas y validadas. Actualmente hay un número creciente de descargas de microdatos. El CIS participa en el proyecto Open Data de Aporta en datos.gov.es ...y queremos agradecer el apoyo del, de los ministerios de Industria, Energía y Turismo... ...y de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la SETS y de Red.es con Aporta... ...para poder incorporarnos en el proyecto. El CIS federó, con, gracias a, a mis colaboradores Isabel y Elena, el pasado mes de diciembre... ...su catálogo de datos en datos.gov. Esto permite la consulta de 2.000 de conjuntos de metadatos del CIS y seguiremos añadiendo nuevos datos en las encuestas del CIS. Los conjuntos de datos publicados por el CIS encuentran en su mayoría en ficheros con formatos estructurados de tipo plano AXI y son susceptibles de reutilización, quedando autorizada su reproducción total o parcial, distribución y comunicación para los usos comerciales y no comerciales. Gracias a la herramienta de federador de datos GOV, Mientras los recursos de la información están alojados en los sistemas del CIS, en el catálogo nacional se agregan y publican de forma automática los metadatos de dichos recursos. Otro tema interesante desde la perspectiva de los datos abiertos es que para poder utilizar los microdatos de las encuestas cuantitativas hace falta pa paquetes informáticos especiales de tratamiento estadístico que suelen ser caros para el ciudadano y los paquetes estadísticos libres como R eh, son complejos de usar. Por eso, la mayor parte de nuestros usuarios de microdatos suelen ser investigadores, universitarios, sociólogos, etcétera, que los utilizan con dichas, con dichas herramientas para realizar sus análisis y publicar sus artículos. Esta disponibilidad de microdatos y estas dificultades podrían ser una oportunidad para que los intermediarios transformaran los microdatos del CIS en servicios de utilidad a los ciudadanos. En esta línea… El CIS acaba de poner a disposición del público la nueva plataforma de análisis online del Banco de Datos de Estudios del CIS mediante el portal web www.analisiscis.es. Es una herramienta sencilla pero potente que contiene la base de datos con las matrices de microdatos en un software intuitivo corriendo sobre Java y Tomcat que permite analizar estudios, preguntas, series desde 2014 hasta, 2000, hasta 1994, casi 20 años de historia. Los criterios para estas búsquedas son amplios, permitiendo escoger años, texto libre con palabras tipo Google o usar búsquedas avanzadas por una gran variedad de campos. Tras esta selección se muestran los microdatos de forma esta, estadística y gráfica. Todo ello puede salvarse en PDF o Excel. Además, se pueden cruzar las preguntas cogidas por variables sociodemográficas como la edad. Esta plataforma de análisis online puede ser muy interesante para periodistas, estudiantes, especialmente universitarios en sociología, pero también para cualquier ciudadano con acceso a Internet. Aquí vemos un, un gráfico en el cual se ve la pregunta del uso de Internet en los últimos tres meses. Con la, A la izquierda las gráficas de, de sí con, en, en distintas edades, 18-24, 25-34, etc. La primera de todas es el total y vemos cómo eh, a medida que aumenta la edad disminuye el porcentaje de, de uso. En este caso el, hay 2.500 datos que se ven eh, reflejados en esta gráfica. Finalmente, un proyecto en marcha es el Banco de Datos de Específico de Estudios Sociales, que llamamos ARCES, donde se recogerán datos de otras instituciones distintas al CIS sobre estudios científicos de la realidad social española en un único repositorio común con las ventajas evidentes para los ciudadanos universitarios e investigadores frente a la gran dispersión actual y la falta de acceso a estos datos. Todo ello demuestra que con tecnología y con imaginación se pueden proporcionar servicios de datos abiertos, interesantes y útiles para los ciudadanos y las empresas. Muchas gracias. Muy bien, pues seguimos recuperando minutos. Eh, bueno, le toca el a... turno ahora a Imanol. Vuestra iniciativa Open Data Euskadi, como dije antes, es una de las pioneras en, en España desde 2010 eh, y además cuenta con un enorme número de datasets, mm, más de 2.600 resultados. Eh, eh, a, también ahora estáis eh, en proceso de federación con datos.gov.es eh, ¿Cómo abordáis eh, a lo largo de todo este tiempo el, la evolución de vuestro, de vuestro portal y de vuestra iniciativa de datos abiertos? Eh, bueno, pues buenos días a todos. Eh, bueno, yo lo que un poco cuando nos plantearon eh, venir aquí y hablar un poco de cómo hacer sostenible eh, pues una iniciativa de datos abiertos, eh, yo lo primero que pensé es que es difícil aportar, por lo menos a nivel estratégico, eh, cosas o elementos nuevos, ¿no? porque creo que en los últimos años se han dicho ya muchas cosas. Y, y quizás eh, intentando ayudar a una Administración que esté empezando con esto de los datos abiertos, eh, quizás eh, la experiencia de Open Data Euskadi puede ser igual más interesante a nivel más eh, táctico. ¿no? Es decir, eh, yo pienso que estamos en un contexto todavía en el que pues Open Data no termina o no ha explotado todavía, en mi opinión, ¿no? en España. Eh, estamos en un entorno de administración pública donde muchas veces, eh, pues, eh, a veces los, los plazos se alargan, somos organizaciones pesadas. Entonces, eh, en ese contexto yo creo que las decisiones eh, tácticas a veces hacen sobrevivir una iniciativa de datos abiertos, y, bueno, pues yo resumo un poco en una diapositiva lo que quiero transmitiros. ¿no? Eh, pienso que, que, bueno, sobre todo los ejes estratég estratégicos que yo he resumido en tres, pienso que tiene que haber un compromiso político, ¿no? Tiene que haber, eh, pues eh, ese compromiso político se tiene que traducir en dinero, en tiempo, incluso los políticos tienen que dedicar tiempo a esto a veces, en ocasiones. Eh, tiene que haber personas, ¿no? Y, y eso te permite, eh, pues, trabajar en lo que yo he resumido como tres... Tres ejes estratégicos, ¿no? que sería uno, transformar la organización, otro, mejorar la oferta de datos poco a poco y otro, pues, generar demanda. ¿no? Entonces, eh, en, el, en el caso de la transformación de la organización, eh, pues yo pienso que bueno, pues, eh, hay muchas cosas que se pueden hacer. Eh, hablamos de, de normativa, ¿no? hace falta obligar a abrir los datos, hay que formar a los trabajadores, sobre todo hay que eh, formar a los responsables de los datos… Pero quizás más que formar es convencer ¿no? y es cambiar la mentalidad de una organización, es un proceso lento que no, no obtiene resultados a corto plazo. ¿no? Entonces, eh, pues un ejemplo de, de una decisión pues, táctica ¿no? en este caso eh, sería, bueno, nosotros cuando vamos a dar un responsable de los datos y le decimos que, tenemos que, que queremos abrir los datos que son de su competencia, pues les, les explicas un poco todo esto, de qué va, les formas, eh, intentas echar abajo pues, los miedos, las barreras que puedan tener… Pero generalmente eh, lo que suelen eh, decir eh, cuando termina un poco esa formación es bueno eh, me parece bien estoy en línea con lo que me cuentas pero yo tengo mucho trabajo eh, tengo unos recursos limitados y esto quién lo va a pagar ¿no? entonces yo creo que en este caso una decisión eh, pues que nosotros estamos eh, adoptando es la de dar eh, un coste cero por lo menos en un primer paso cuando abrimos los datos coste cero para el responsable de los datos no es decir, ese primer pasito de poner los datos en abierto, eh, ellos lo único que hacen es básicamente mirar ¿no? y, y luego a partir de eso eh, les das un poco eh, pues el hijo ¿no? y ellos se tienen que ir haciendo cargo, tienen que ir respondiendo eh, las consultas de los reutilizadores, tienen que ir viendo poco a poco que tienen un nuevo público objetivo que es el de los reutilizadores y van convenciéndose poco a poco de que, de que bueno, pues tienen que dar servicio también a los reutilizadores. ¿no? Y es un proceso que es lento, ¿no? Entonces, eso ayuda. Eh, al final es un poco… Eh, yo creo que cuando les formas eh, ganas, al final es como un, un creyente, pero todavía no es practicante, ¿no? Entonces, tienes que ir poco a poco convenciendo, ¿no? Y, bueno, en el segundo eje de mejorar la oferta, ¿no? También, pues, solemos comentar eh, pues, que tenemos que, que presentar formatos que sean interoperables, tirar hacia formatos semánticos… Muchos formatos porque los utilizadores son muy diversos. Hablamos de muchas cosas ¿no? que son eh, pues máximos ¿no? y, y al final cuando realmente te pones eh, a publicar datos o a liberar datos, a, a, a trabajar en, en proyectos, nosotros lo que hacemos es hacer par, eh, pasos muy pequeños. ¿no? Lo enfocamos en pasos muy cortos. Entonces… Eh, no renunciamos a lo que consideramos que es innegociable, ¿no? que es que los datos estén en un formato reutilizable, que estén en tiempo real o, o si no tiene sentido el tiempo real, en una frecuencia de actualización muy alta, lo más desagregados posibles y, a partir de ahí, hacer eh, proyectos de pocas semanas, de pocos días y luego esperar, ver si realmente esos, esos datos tienen interés, si se reutilizan… Y, y ver un poco el feedback por parte de los reutilizadores y a partir de ahí dar un segundo paso e intentar mejorar esos datos y hacer un poco ese, pues ese bucle, ¿no? eh, ese proceso. ¿no? Y, y al final se trata, en nuestro caso, nuestra experiencia es abrir muchos proyectos, pequeños proyectos de liberación de datos, eh, en vez de, de abrir uno o dos que sean perfectos o que, estén, que, que se asemejen un poco a, eso, a, a, lo, que, a lo perfecto, ¿no? a lo que queremos conseguir, eh, en el futuro, ¿no? y, y bueno, pues ese sería otro segundo ejemplo de, para nosotros de eso de decisiones tácticas que, que te permiten ir, yo creo que eh, tener una iniciativa de datos abiertos por lo menos sostenible o, o razonable en el, en el contexto en el que estamos, ¿no? Y luego el último, el último eje, ¿no? Que sería el de generar demanda, que bueno, pues también hacemos cosas eh, y hay que hacer cosas para, bueno, pues para fomentar crear un sector utilizador, ¿no? Tenemos que hacer concursos, eh, hacemos, participar en jacatones, en cursos, en jornadas. Eh, bueno, hablamos también de incorporar los datos abiertos eh, en, en la formación pues, universitaria o incluso antes, pero también son cosas que vas haciendo pero no tienen un resultado inmediato, ¿no? son cosas que van eh, brotando a largo plazo. Y bueno, pues eh, volvemos un poco a eso, a qué hacemos mientras vamos trabajando en eso, pues yo creo que es interesante… Una idea que se, que se ha comentado, yo creo que también aquí en este foro otros años, que es la de trabajar en sectores eh, más pequeños. ¿no? El, eh, al final se trata un poco de acotar el problema e identificar mejor los reutilizadores, los objetivos. Nosotros en concreto, pues últimamente estamos en los últimos meses intentando, bueno, estamos liberando datos relacionados con, con las mediciones que hace el Gobierno vasco y entes públicos dependientes de, de bueno, medioambientales, de salud, pues mediciones del polen, calidad del aire, calidad de las aguas de consumo, calidad de las aguas de los ríos y lo que buscamos un poco es eh, eh, acotar ese sector y, y conocer bien eh, qué perfil de reutilizador hay, eh, hay y, y bueno pues yo creo que eso te permite eh, por lo menos trabajar un poco conociendo más lo que es eh, el sector reutilizador, ¿no? que a veces es un poco heterogénea y no sabes realmente a qué te enfrentas. ¿no? Y bueno, pues básicamente es, es, esa era la idea que yo quería transmitir. Eh, es, al final se trata yo creo que de caminar hacia unos objetivos pues, estratégicos que hay que hacer, pero teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, eh, yo pienso que, que las decisiones tácticas son al final un poco las que te hacen... Eh, Ahora mismo tener una iniciativa, pues eso razonable, por lo menos razonable a nivel económico y, y a nivel de filosofía, ¿no? Y eso es lo que quería contar. Bueno, pues en la línea de concisión y concreción de nuestros ponentes, muchas gracias, Imando. Eh, ahora le toca, le toca el turno a Adolfo Lozano Tello, del Ayuntamiento de Cáceres. Vosotros habéis, paso, sí. eh, vosotros habéis eh, inaugurado a mediados del año pasado vuestro portal, eh, opendatacáceres.es. Eh, nos gustaría que nos dijeras pues las características del portal y sobre, bueno y que nos comentaras algo sobre vuestra relación con los desarrolladores de aplicaciones. Muy bien. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a datos.gov que nos haya invitado a esta jornada. Y entiendo que nos ha podido invitar eh, porque podemos ser un caso, un ejemplo de una administración local, mediana, eh, con recursos muy limitados. ...pero que ha tenido la intención de, de poner toda la información con el máximo nivel de, de reutilización de datos. Entonces, eh, les cuento muy brevemente las características de, de nuestro portal, del Ayuntamiento de Cáceres. Entonces, como, como ha comentado María Dolores, en junio del año pasado el equipo de gobierno, pues, eh, en colaboración con el Grupo Oquerco de la Universidad de Extremadura... ...un grupo que tiene conocimiento en, en tecnología semántica, y, eh, puso en marcha el portal. Y el objetivo del portal ha sido principalmente técnico. Eh, no ha sido orientado directamente al ciudadano, como puede ser lo, lo habitual, sino que eh, está más orientado a que los desarrolladores hagan aplicaciones que puedan ser útiles a los ciudadanos. Ese ha sido el objetivo que hemos tenido desde, desde el principio. Entonces, eh, sí, los usuarios pueden ver el catálogo de datos, pueden eh, bajarse el Excel con la información del, del catálogo. E incluso hemos colocado alguna API para que puedan visualizar los datos georreferenciados, que en este momento son la mayoría. Pero, fundamentalmente, hemos querido facilitar la información que estamos proporcionando en el, en el portal a los reutilizadores, a los desarrolladores de aplicaciones, para que eh, fácilmente puedan utilizar, utilizar estos datos. Hemos puesto hemos hemos definido hemos intentado definir bien cada uno de los términos que aparecen en el portal, todas las clases, relaciones, atributos, etc. Hemos puesto ejemplos de cómo se, se referencian cada una de las juris de, de cada catálogo. Hemos incluso puesto ejemplos en SparkQL, porque es el lenguaje que tenemos de, de acceso de cada uno de los datasets. todo ello intentando facilitar esta, esta labor a los reutilizadores. Eh, por supuesto, también seguimos los estándares de, de interoperabilidad del Gobierno. ¿Qué, ¿Qué tecnología hemos usado? Pues eh, hemos montado un servidor SparkQL en virtuoso, y una plataforma CeCAN describiendo los datos en, con la normativa de CAT. todo ello en software libre. Eh, una característica del portal es que todos los datos eh, son accesibles a través de este punto SparkQL. Por ahora hemos conseguido que todos los datos que no han ido pasando desde el ayuntamiento lo hemos pasado a, a este punto SparkQL. Y es lo que estamos promocionando eh, a los desarrolladores, reutilizadores, creadores de, de aplicaciones. Entonces, nuestro modo de trabajo es, eh, cuando nos llega un nuevo conjunto de datos, pues lo estudiamos, lo analizamos e intentamos enlazar a ontologías existentes internacionales, pues esquema, geo, etcétera. Ese ha sido, eh, digamos, la, la principal, el principal punto. Y en algunas ocasiones, pues también intentamos enlazar a la, a la DBpedia. Pero, además, estamos, estamos utilizando una ontología propia, en eh, municipios, eh, porque en algunos casos, eh, algunos atributos eh, no los encontramos en estas en esta clases. Entonces, estamos duplicando un poco la, la, los recursos, enlazando a una ontología externa y también a una ontología propia. Así también eh, podemos crear eh, relaciones entre, entre nuestros propios datasets. Respecto a la por dirección al funcionamiento del portal, eh, quiero señalar que ha sido posible principalmente por, eh, por la voluntad de algunas personas que están en el ayuntamiento. Yo creo que esto es fundamental ante cualquier reto, que haya alguien que tire del, del proyecto, porque si no es, es bastante difícil, si no hay alguien que, que lidere esta, esta iniciativa. En nuestro caso, hemos tenido suerte que en el equipo de gobierno del ayuntamiento, pues, hay una persona que creía en el proyecto y también, sobre todo, sobre todo al principio, desde el departamento de información geográfica, que, bueno, nos ha proporcionado los datos, eh, casi todos los que tenemos en el portal. Sin esta persona, difícilmente podremos haber avanzado en el proyecto. Y también ha sido, bueno, también por ser una entidad local, un, un, un proyecto eh, muy localizado, eh, tener contacto directo con los reutilizadores, los informáticos que desarrollan aplicaciones. Eh, tenemos un contacto muy directo, hemos podido tener contacto con una decena de, de programadores y los que están empezando ya a utilizar aplicaciones en UL, que era nuestro propósito. Tenemos un, un caso muy significativo de una aplicación eh, de farmacias que lo que te hace simplemente es ver en el horario que tienen abierto a ver cuál es la farmacia más cercana respecto de tu ubicación. Pues lo interesante de este caso es que nos enteramos que ya estaba operativa por Twitter, ¿eh? un mensaje de Twitter que están utilizando la, la, nuestra, nuestro, nuestro catálogo de datos. Eso es lo más interesante para nosotros porque no hemos tenido que dar ningún tipo de soporte previo a esta aplicación con esta descripción que hemos hecho de los términos, las ayudas y tal, pues eh, no, ha sido, no, ha sido, eh, no ha sido necesario hacer ningún tipo de soporte, que era nuestro, nuestro objetivo. ¿no? Respecto a la proyección del portal, eh, el proceso de creación del portal no se hace ligado a un, a un plan estratégico, digamos, formal, que se ha definido en el tiempo, etcétera, sino eh, eh, nos hemos marcado una serie de hitos. Y en este caso estamos en, el, en la primera fase, que era un poco… Eh, montar el portal, hacer que, que sea visible, ver que a los propios responsables políticos ver su utilidad, a la ciudadanía. Intentamos promocionar también las aplicaciones que están utilizando nuestro portal. Y ahora ya estamos empezando a, a, a atacar a, a, a, a conjunto de datos, digamos, orientados al a la contratación y al, al gobierno transparente. Esto cuesta un poco más. Eh, más que nada porque en nuestro caso nos hemos encontrado que los datos eh, son difíciles de extraer. Están en base de datos propietarias, en sistemas de información, en los que pues, no te dan eh, los esquemas de las tablas, por ejemplo. Entonces, tenemos que ir detrás del responsable de la unidad para que nos cuente qué es cada, cada caso. Pero nosotros vamos a empañarnos en ello. ¿no? Eh, actualmente, la, la parte técnica... La está llevando a cabo el, el grupo que he mencionado de investigación de la Universidad de Extremadura. Pero la idea es que eh, en, en un próximo futuro pues lo lleve el propio personal del, de la, del ayuntamiento, como debe ser. ¿no? Entonces, está pensado en unos meses dar eh, planes de formación a personas concretas eh, del ayuntamiento en tecnologías semánticas y en los procesos de, de transformación de los datos a, a Open Data. Bueno, pues… Nada más. Ya para terminar, eh, si les parece que, como temas que podíamos abordar si, en el debate, es que nosotros hemos estado siguiendo esta, esta ontología propia, hemos hecho una ontología para ir, digamos, clasificando nuestro, nuestro dataset. Eh, esta ontología ontomunicipio la, la utilizamos, pero entiendo que y lo ideal sería que a nivel estatal o entre varios ayuntamientos, entidades, se consensuara estos términos, porque hemos tenido que, que hacer nosotros este trabajo y entiendo que se puede duplicar. Esto puede ser interesante para las Administraciones y, sobre todo, para los reutilizadores. Un desarrollador de una aplicación que la haga para un ayuntamiento, pues igual no le vale para otro. Lo ideal sería que, que, que simplemente cambiando los datos, pues sirviera y le fuera rentable esta, esta aplicación. Pues Muchas gracias. Bueno, vamos avanzando en las experiencias que nos están transmitiendo los ponentes de esta mesa. Hemos pasado desde iniciativas ya consolidadas, iniciativas más, más nuevas y bueno, pues ahora vamos a pasar a la más reciente de todas, que todavía eh, pues eh, creo que no ha visto la luz, pero bueno, ahora nos, nos dirá eh, Juan José cómo... Bueno, como cuando va a ser la, la noticia y, y del vuestro portal Open Data regional que aglutina todos los organismos de Murcia, de la región de Murcia. Y bueno, pues eh, entendemos que ahí pues, tendréis que tener un modelo específico de, de gobernanza, cuáles son vuestros objetivos y cuáles han sido vuestros retos. Muy bien, muchas gracias. Eh, buenos días a todos. Y en nombre del Gobierno de Murcia, pues agradecer la, la invitación a participar en este evento. Eh, efectivamente, el portal regional de la, de la administración de, de, de la comunidad de Murcia está en proceso de gestación, o sea que todavía está concebido, pero todavía no, no ha dado a luz, todavía no es ni siquiera un neófito. Bien, antes de, de nada, pues, eh, me gustaría. Eh, Daros unos breves, unos breves datos, porque la región de Murcia yo creo que en general es, no es suficientemente conocida en el ámbito nacional. Entonces, para situar en contexto el, el, el proyecto de, de portal, pues quisiera eh, decir que la comunidad de Murcia es una comunidad uniprovincial que tiene más de un millón y medio de habitantes. Eh, su capital, Murcia, tiene más de 500.000 habitantes censados que hay 45 ayuntamientos, la mayoría de ellos bastante grandes, como Cartagena, Lorca, eh, Yecla, Caravaca, Alcantarilla y, y Cieza, que es mi pueblo y que no, no voy a dejar de, de nombrarlo, que tiene 35.000 habitantes. Eh, también hay dos universidades públicas. Bien, ya sin más preámbulo, eh, voy a repasar brevemente algunos conceptos que no por, por conocidos creo que conviene olvidarlos e incidir brevemente sobre ellos, ¿no?, para explicar el, el, el ámbito en el que se concibe el proyecto de portal regional de Open Data. Y el primer concepto en el que quiero incidir, eh, porque para mí es muy importante, es el de administración abierta. El, el concepto de administración abierta se basa, como todos sabéis, en los tres principios fundamentales de eh, transparencia, colaboración y participación. En mi opinión, la transparencia es la piedra angular del Gobierno abierto y consiste, como sabéis, en facilitar el acceso a la información pública en modo comprensible. Este concepto es muy importante y conecta con el de legibilidad de las Administraciones públicas, que creo que sigue siendo eh, una asignatura pendiente. No tiene mucho sentido que, li que, liberemos, que liberemos datos. Bueno, sí que lo tiene, evidentemente, pero mmm, hay, hay unas, unos aspectos como por ejemplo eh, los escritos administrativos, siguen siendo complejos, abstrusos e incomprensibles para la mayor parte de los ciudadanos. Creo que ahí hay una labor pendiente. Al decir escrito me refiero también a todas las informaciones que se publican en las webs institucionales. Está comprobado que los entornos transparentes desencadenan comportamientos más correctos y mejoran el funcionamiento de las organizaciones. Es es conocido el, el ejemplo de una multinacional que decidió publicar en la intranet corporativa eh, los gastos y las ausencias de todos los empleados. Eh, este, este, esta decisión pues, eh, desencadenó efectos positivos mucho más relevantes que todo el costoso sistema burocrático de control de acceso y de notas de gastos que, que estaba en vigor. La regla de oro es toda información generada con dinero, con, con recursos públicos, debe de ser de dominio público, con las exigencias normales de respeto a la, a la privacidad y a la seguridad. Bien, el, la colaboración entre Administraciones públicas para mí es un concepto en el cual eh, ha incidido el secretario de Estado, Antonio Beteta, anteriormente, que comparto plenamente. Eh, uno de los males que pretendemos erradicar con el paradigma de una Administración abierta es esta falta endémica de colaboración que existe entre las instituciones, o sea, dentro de las propias instituciones y entre las instituciones públicas. Esta ausencia inexplicable de colaboración y inexplicable por parte de los ciudadanos, los que, los que conocemos la Administración por dentro, sí que conocemos y sabemos las, las, las causas de, de las dificultades para colaborar. Eh, esta falta de colaboración, como digo, se traduce en una visión fragmentada con costuras de muchos servicios públicos concebidos desde la óptica y muchas veces desde los intereses y, ¿por qué no decirlo?, desde la comodidad burocrática de cada departamento, de cada consejería, de cada institución, en lugar de hacerlo desde la perspectiva transversal e integrada que requiere el ciudadano. Sin olvidar la eficiencia y los ahorros de coste que se pueden derivar de la compartición de recursos, de metodologías, de tecnologías de base… ...y de conocimiento entre las administraciones públicas. Quizá haya que pensar en crear la figura del director general de colaboración interadministrativa... ...cuyo, cuyo día a día y cuyo leitmotiv, cuya, cuya labor principal sea precisamente fomentar esa colaboración. Como ejemplo opcional que quizá haya ocurrido en otras regiones... ...la implantación del teléfono único de emergencias en la comunidad de Murcia, el 112 hace años que consistía en integrar los distintos, el 061, el 012, no sé cuántos números de teléfonos de emergencia dispersos, costó sangre, sudor y lágrimas. Precisamente por esa defensa a ultranza de, del centímetro cuadrado de, de, de, de autonomía eh, organizativa que, que muchos o algunos empleados públicos se defienden, defienden con uñas y dientes. De este contexto surge Forca, el concepto de Forca. Sé que en catalán, aquí está mi amigo Marc, suena, suena fatal porque suena como Orca, pero, pero no se sé, me ocurrió otro nombre mejor. Es eh, una forma abreviada, un acrónimo para designar el Foro Regional de Colaboración entre Administraciones Públicas. Evidentemente, todas las Administraciones Públicas tienen, tenemos problemáticas y retos parecidos en nuestra vocación de servicio al ciudadano que es a su vez el principal cliente de, de todas ellas, en ocasiones hasta de forma simultánea, en la demanda de determinados, de determinados servicios públicos. Eh, Forca está promovida por la comunidad autónoma de la región de Murcia como extensión de su propia apuesta por convertirse en una administración abierta y dentro de que los ciudadanos de la región de Murcia la perciban como un territorio institucional abierto, con independencia de su lugar de residencia y de la administración con la que interactúe en cada momento. Forca espera conseguir la adhesión y colaboración del mayor número de instituciones públicas de la región, con absoluto respeto, por supuesto, a la independencia y libertad de actuación de cada una de ellas en el desarrollo de sus propios planes de administración abierta. Forca se lanzó a finales de mayo del 2014 contando con la adhesión inicial de varios ayuntamientos de la región, entre ellos, de forma destacada, el ayuntamiento de Lorca y de las dos universidades públicas. En estos momentos se está concretando la gobernanza formal de, de este foro que nace de la voluntariedad entre todas las instituciones en compartir, como he, hecho, como he dicho, recursos, tecnologías, metodologías y, en general, conocimiento. Pues bien, como actuaciones iniciales de este foro de colaboración, de FORCA, es, se encuentran las relacionadas con Gobierno abierto. Y entre ellas, por supuesto, ocupa un papel destacado el del de, portal regional de Open Data. Este portal regional de Open Data, cuya URL ahora mismo es datosabiertos.regiondemurcia.es, pero que no está accesible al público porque está, por así decirlo, todavía en la bolsa materna, eh, Existen algunas dudas acerca del encuadramiento de determinadas actuaciones en el portal de transparencia, en nuestro caso impulsado por la Consejería de Presidencia, y, eh, con el, o con el portal regional de Open Data, que está coordinado por la Consejería de Economía y Hacienda, que es eh, a la, en la que yo estoy adscrito. En mi opinión, ambas iniciativas no son disjuntas y en ellas están colaborando activamente empleados públicos de la comunidad autónoma de la región de Murcia, de algunos ayuntamientos y de las universidades públicas de la región, a través de diversos grupos de trabajo, como son los siguientes, transparencia, open data, el tema de presupuestos abiertos, que para mí tiene una gran relevancia, los sistemas de información estratégica y cuadros de mando, la clarificación del lenguaje administrativo, aludiendo al concepto de legibilidad que, del que me he ocupado antes, y eh, una forma de articular esta colaboración, por lo menos por lo que respecta a los aspectos tecnológicos, es el Centro de Transferencia Regional de Tecnología, que se incardinará en el CTT Nacional, que nosotros le llamamos Creta. La cultura de datos abiertos tiene muchas connotaciones. Pasar de un modelo de cerrado por defecto a abierto por norma no ocurre de la noche a la mañana y se requieren grandes esfuerzos organizativos, metodológicos y tecnológicos. ...hasta llegar al último estadio de la web semántica, el Linked Data. Es decir, hacer posible que los datos que genera una administración pública... ...puedan ser procesados, puedan ser tratados automáticamente... ...por otras administraciones públicas, por ciudadanos o empresas privadas... ...sin intervención humana. Hay que conectar silos de información acostumbrados a trabajar... ...de forma independiente, garantizando la precisión de los datos... La, la, ...su fiabilidad, su permanente actualización... ...y la visión territorial integrada, que para mí es un aspecto muy importante... Precisamente hemos creado FORCA, el foro de colaboración regional entre administraciones públicas, para impulsar este proceso colaborativo unificador, que ahorre esfuerzos individuales y que evite discontinuidades territoriales en el tratamiento de los datos por falta de medios o conocimiento, porque los medios del Ayuntamiento de Villanueva del Seguro por pues no son comparables a los del Ayuntamiento de Murcia, evidentemente. Los datos de una administración aislada tienen una utilidad muy restringida debido a la dificultad obvia, de construir servicios que trasciendan las fronteras territoriales y organizativas. Es fundamental alcanzar acuerdos entre Administraciones para proporcionar una base de reutilización potencialmente aprovechable. Imaginemos una APP turística que reflejara o contuviera datos del municipio de San Javier, por ejemplo, y del contiguo que es San Pedro del Pinatar, pues no. Entonces, eso dificultaría mucho el interés para reutilizar esos datos públicos de cara a un posible infomediario. Por otra parte, el poder de los datos es enorme para mejorar la eficiencia de las propias organizaciones, para asignar recursos siempre escasos, con conocimiento de causa y para fomentar la generación de riqueza y empleo. En la región de Murcia existe un instrumento operativo, la Fundación Integra, en cuyo patronato están presentes todas las consejerías del Gobierno murciano, la Confederación de Empresarios, la Cámara de Comercio, universidades públicas. Es un punto de encuentro que es el que está dando soporte técnico tanto al portal regional de Open Data como al portal de la, de la transparencia, que también tiene vocación de extensión regional, así como coordinando las acciones de dinamización hacia el sector privado. Con respecto a esta última finalidad, se están realizando acciones de dinamización empresarial para difundir entre las empresas el concepto de open data y animarles no solo a reutilizar estos datos que, que estamos en proceso de liberación, las administraciones públicas, sino también a que nos demanden, a generar también que, que nos demanden aquellos datos públicos que ellos consideren que pueden ser de más interés para rentabilizar la inversión que tienen que hacer. Para ir acabando, el portal regional de Open Data, como digo, es un, es un bueno feto en el buen sentido de la palabra ahora mismo, que tiene cuatro meses de gestación. Se contrató en octubre pasado la consultoría, eh, una consultoría para la elaboración de una guía operativa para el servicio de datos abiertos de la región de Murcia… Que, de que se adjudicó a, en la que participan expertos tan reconocidos como Marc Garriga, aquí presente, Alberto Ortiz de Zárate o Nagore de los Ríos, y que pretende ser nuestra Biblia, nuestro nuestra libro de referencia que nos vaya marcando el, el camino hacia eh, ese objetivo eh, buscado de, de conseguir implantar el, por fases, por procesos, el portal regional. De, de, de Open Data. Quizá los más los apartados más novedosos sean los del modelo de publicación, o sea, la federación de datasets en el portal regional y los catálogos de datos en datos.gov.es y el modelo orga, organizativo interadministrativo del servicio de datos abiertos. Para, para terminar y respondiendo a la pregunta a la pregunta inicial de María Dolores, de la moderadora. Como principales objetivos, un poco resumen, de, de nuestra iniciativa de portal regional de Open Data, incardinada en un proyecto más ambicioso de compartir no solo las metodologías y la estandarización de la liberación de los datos abiertos, sino también pues, todo lo que sea posible compartir entre Administraciones públicas, como objetivos finales, resumiría que, eh, primero, que el, que el suministro de datos abiertos se convierta en un servicio público con carácter de naturaleza que se incardine en el ADN del día a día de las Administraciones públicas, como también ha señalado el secretario de Estado, Antonio Beteta. Hay que hacerle hueco, un hueco, en mi opinión, altamente estratégico, a la política de liberación de datos públicos. Segundo, que se establezca una corriente... ...de colaboración continua entre todas las administraciones públicas regionales... ...y que se extienda al resto de administraciones, por supuesto... ...y a todos los ámbitos posibles de colaboración, como he dicho. Tercero, crear un sector regional infomediario potente... ...que no es baladí este, este, este objetivo. Por supuesto, fomentar la participación ciudadana en los asuntos públicos. La transparencia, como he dicho, pone las pilas... Y, ...e introduce una corriente de presión positiva en un sistema burocrático que tenemos que reconocer que, que, que está carente de ella o, por lo menos, no la tiene en cantidad suficiente. Por último, promover la inteligencia colaborativa entre los empleados públicos, de forma que todos estos proyectos eh, se establezcan de forma sistemática y continua y que no dependan de los impulsos políticos coyunturales. Muchas gracias. Hemos cumplido perfectamente los tiempos que teníamos establecidos y, bueno, pues ahora a todos los presentes y, bueno, trataré también de ver si hay alguna pregunta también a través de las redes sociales, eh, pues os invitamos a, a que propongáis vuestras preguntas a los diferentes participantes en la mesa y dirigida pues a alguno en concreto, ¿os presentáis, por favor? Y luego o si no pues si está dirigida, pues ya veremos a ver a quién la canalizamos. ¿Tenéis preguntas? Tenemos un micrófono, por ahí hay una pregunta. Hola, buenos días. Eh, bueno, me llamo Marta Ley, soy periodista y una de las cosas que me llama la atención es que se habla de los reutilizadores, siempre haciendo referencia a los, de a los desarrolladores de las webs, que evidentemente son reutilizadores, pero a mí me, me preocupa que no se amplíe el concepto a, a toda la sociedad, que se puedan reutilizar esos datos, porque muchas veces se abren esos datos en unos formatos completamente cerrados y creo que nos ha hecho especial hincapié sobre el formato a la hora de, de liberar esos datos eh, a la sociedad. Y no sé si, si en eso también se está trabajando, si es una de las prioridades. Esa es mi pregunta general para quien considere que… Bueno, eh, efectivamente, eh, los perfiles de los… Bueno, inicio yo un poco la respuesta y luego, pues, eh, con la ayuda de mis compañeros. Eh, los perfiles de los reutilizadores, pues, son distintos. En el caso de Cáceres, pues, hemos visto que ellos pues se han centrado mucho en los desarrolladores de aplicaciones. Efectivamente, hay otros muchos diferentes tipos de usuarios. Por ejemplo, los usuarios de los datos del CIS… Pues son sociólogos, expertos, nos lo ha explicado Oscar anteriormente. Efectivamente, eh, los medios de comunicación eh, pues, también estáis muy, muy interesados en la apertura de información de las administraciones a los ciudadanos y quizá vosotros pues, manejáis otro tipo de formatos no tan técnicos. Desde las administraciones yo creo que tratamos de dar respuesta a todo y vamos llegando a, a lo que podemos eh, también, yo, mi opinión para los eh, medios de comunicación, pues eh, hay una sinergia muy importante eh, en la reutilización con, con la transparencia, con los portales de transparencia eh, de los que disponemos. Y no sé vosotros, alguno de los ponentes, ¿Y Manol Sí, no, yo, eh, nosotros la experiencia que tenemos sí es un poco en la línea que tú has comentado, eh, tenemos muchos datos o algunos datos que están. Al principio los teníamos accesibles mediante una API, ¿no? que al final requiere unos conocimientos avanzados y es, en principio es más potente, pero sí que eh, recibíamos en muchos casos, eh, pues en ahora mismo acuerdo del registro de asociaciones, fundaciones, de recursos turísticos, peticiones de gente que, que no sabe utilizar eh, ese formato o esa forma de acceso a los datos y te pedía los datos en un Excel. ¿no? Y hemos ido ampliando esos formatos y bueno, el uso que al final son reutilizadores y bueno, pues hay que darles soporte también, ¿no? Entonces, eso sí es es algo que nosotros sí que vamos detectando que hay que ampliar formatos y a veces no en la dirección de formatos avanzados, sino que también hay que cubrir el espectro más básico y, y eso es pues estoy de acuerdo con lo que has comentado. Sí. Sí, yo coincido también con Imanol. Yo, yo creo que la mayoría de los portales eh, ponen amb, ambos formatos, ¿no? Formatos, por ejemplo, una hoja de, de cálculo donde puedan ser visualizados datos, pero si se quieren hacer consultas más complejas, que quieras acotar el, por unos rangos de cantidades, enlazado con cierto municipio, con cualquier otra idea, pues ya sí que se requiere una, un conocimiento de, de algunas técnicas de consulta. Yo creo que la, la tendencia es que los periodistas trabajen con informáticos y podrá, poder extraer esa información. El periodismo de datos consiste en esto, ¿no? en saber interpretar los datos por parte del, de, de gente que conozca el tema y poder sacar de ahí una noticia. ¿no? Eh, ¿Oscar? Oscar. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Como ya he comentado antes, nosotros ponemos nuestros datos en matrices ASCI, texto claro, el problema es procesarlo porque hacen falta... Programas que suelen ser muy caros, tipo SAS, por ejemplo, o lenguajes de programación tipo gratis, como son R, que son complejos. Entonces, eh, ante la falta de, de intermediarios que propusieran una información más clara, eh, hemos generado la plataforma de análisis online del CIS, que desde su lanzamiento en junio a, hasta noviembre se ha multiplicado por cinco el número de, de accesos pasando de 1.000 a 5.000, eh, que es una plataforma intuitiva y sencilla, donde se puede, por ejemplo, hacer periodismo de datos de una forma muy sencilla. Y esto hace que la, los datos se reutilicen más y de una forma más sencilla para ciudadanos y, o, o profesionales. Sí, José María también quiere intervenir. Sí. Muy brevemente. Nosotros es justamente al revés casi. Nuestra prioridad hasta ahora ha sido la ciudadanía el, eh, y, por tanto, los formatos que hemos venido utilizando son formatos muy sencillos y nos falta cubrir el otro, el otro gap. ¿no? Nos falta, precisamente, atacar eh, el, la, el sector de infomediarios y en formatos que a ellos les resulten mucho más productivos ¿no? para producir sus propias eh, aplicaciones. Eh, ya digo que, nos, de hecho, tenemos la mayoría de los datos publicados en formatos únicos o en dos formatos como máximo, no una variedad tan amplia como otros de las de los, eh, instituciones representadas, pero la intención es, obviamente, ir ampliando y, por un lado, seguir potenciando la, el, el uso de los ciudadanos, pero también que sea posible, susceptible de utilizar por otros usuarios más avanzados. Había una pregunta por aquí, por favor, por el centro. Eh, buenos días, Javier López, Universidad de Zaragoza. Eh, una pregunta... Estáis ahora mismo solamente, estáis hablando de, de dos tipos de, informe, de, de consumidores, parece ser, es decir, ciudadanos y lo que serían infomediarios que pueden acudir, a, acudir al API. Eh, pero, por ejemplo, infomediarios que lo que necesitan es volcados completos de bases de datos para poder trabajar, es decir, que no van a hacer una query. Dame todos los datos que yo tengo en mis sistemas para trabajar. Eh, ¿qué, ese tercer tipo, que en el fondo además yo creo que son en parte los que pueden sacar mayor rendimiento económico a los datos, ¿empiezan a demandaros ese tipo de acceso? Mm, ¿Comienzo yo un segundito? Sí, nos los demandan y nos demandan web services para poder eh, interactuar con nuestras bases de datos desde su back office o sistemas de información propios. En efecto, tenemos esa demanda. Eh, en el caso concreto del departamento en el que yo trabajo, eh, nosotros esos web services los tenemos disponibles para uso de otras administraciones. Mm, bueno, nos plantearemos abrirlo en la medida que podamos. Eh, a veces los web services, pues, tan, bueno, te, tienen que tener la parte complementaria de la semántica, que los formatos abiertos sí que nos la garantizan… Y que va todo encapsulado de, y de manera autónoma, pues se pueden utilizar los datos, pero bueno, en la medida de lo posible, pues, pues veremos a ver de abordarlo. No sé, la experiencia de los otros miembros de la mesa. Oscar, del Centro de Investigaciones Sociológicas. Nosotros tenemos publicados, eh, no solo desde 2007, sino un eh, total... Eh, de 20 años de, de historia de CIS, de encuestas. Cada encuesta está en un, en un fichero. Todas esas encuestas se pueden descargar. De hecho, hay un número creciente de descargas, con lo cual eh, cualquiera puede fácilmente descargarse todas las encuestas del CIS, sin ningún tipo de problema. ¿Manol? Eh, bueno, yo un poco... Eh... En línea con los ejemplos que he comentado antes, ¿no? El registro de asociaciones, por ejemplo, que tenemos en, en Open Data Euskadi, pues son más de 20.000 asociaciones, ¿no? y, y, y esa demanda también es real, ¿no? Eso de gente que quiere la base de datos, pues para hacer sus filtros, para, para trabajar la información, los datos. Y, bueno, yo creo que ahí lo importante es, eh, bueno, eh, escuchar un poco para qué reutilizan esos datos eh, los reutilizadores y ofrecer los datos, que, o sea, los formatos que, que necesitan, ¿no? porque es que les, eh, al final eh, puedes ofrecerlo en muchos formatos, pero bueno, igual hay que centrarse eso, en el tipo de consumidor que tiene cada dato. Y bueno, pues eh, en eso estamos. ¿no? ¿Alguna pregunta más por allí atrás, a la derecha mía? Hola, buenos días. Es para Adolfo Lozano, eh, Rafa Yala de Gobierno Transparente .com. Dos preguntas. Una, ¿cuánto tiempo tardasteis en poner en marcha el portal y qué presupuesto manejasteis? Muy bien, gracias por la pregunta, Rafa. Eh, tiempo, bueno, ya conocíamos la tecnología eh, para montar el portal, entonces nos llevó poco tiempo, digamos, eh, ponerlo activo. Claro, ir pasando los datos, crear esa disciplina, ese protocolo de, de pasarnos los datos, explicarnos qué es cada, cada elemento y tal, pues no, nos costó relativamente poco, ¿no? Ahora ya hemos, eh, tenemos una velocidad de crucero y no nos cuesta mucho. Respecto al presupuesto del portal, pues no estoy autorizado que me lo comenten, pero es fácil que lo adivine. Piensa el mínimo para montar el portal, dividirlo entre cuatro. Luego, sí, que te es que Muchas gracias. No, yo creo que, que con pocos medios se puede, se puede lograr, siempre que haya colaboración interna. ¿eh? sobre todo que te ayuden, te ayude gente de dentro a hacerlo. Y que bueno, apoyarte de alguien, quizá la universidad, que conozcan estas tecnologías, que entiendo que no es, no es complicado. Lo más complicado, el, el trabajo mayor que requiere es el, el de ir pasando los datos, que te expliquen qué es cada información. Porque normalmente en los diferentes departamentos no están bien organizadas la información, están en diversos formatos y no se sabe qué es cada campo, ¿no? Eso es lo, eso es lo más problemático para nosotros. Muy bien, gracias. Es un gran comentario breve sobre el coste ¿no? que, que tiene esto para las administraciones. Hay una parte sin duda que necesitamos que es un input, sobre todo pues cuando pones una cosa nueva, necesitas unos recursos. Y luego, bueno, pues las organizaciones en sí pues absorben parte del coste con sus recursos propios. Que la verdad, pues no sé, yo no me atrevo, pero a lo mejor es un 50-50, no sé. Sí, buenos días. Mi nombre es Cristina de la Era, de la Diputación de Huesca. Quería preguntar por un perfil adicional de reutilizador que tampoco se ha citado, que es la propia administración que genera los datos, que muchas veces eh, no, no tiene las aplicaciones eh, adecuadas para explotarlos. Quería, Quizás mi pregunta dirigida al gobierno vasco, que tiene una trayectoria un poco más dilatada. ¿Tenéis esa demanda interna? Porque en la empresa privada eh, se han utilizado sistemas de business intelligence de forma muy habitual, pero en las administraciones estamos poco acostumbrados a utilizar cuadros de mando, a trabajar sobre nuestros datos, a generar aplicaciones que en definitiva faciliten la toma de decisiones a nuestros eh, bueno, políticos, ¿no? En este caso. ¿Tenéis esa demanda? ¿Pensáis en este perfil? Eh, pues sí, al final eh, depende de los datos, ¿no? O sea, hay casos que, que de proyectos de, de apertura de datos que que están más centrados en la propia administración que en un reutilizador externo, ¿no? porque te dicen ellos mismos que, que están pensando en, en que otros departamentos les dejen de pedir cosas para, y así pues, eh, liberarse un poco. ¿no? Entonces, si sí, hay algún caso que, que se nos ha dado, que el principal consumidor de esos datos, ya sabemos de antemano este que va a ser la propia administración u otras administraciones. ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es cuestión de… Yo creo que al final es cuestión de, de ver qué estás liberando y, y ver quién va a ser el consumidor de esos datos o el reutilizador. ¿no? Y en base a eso pues, pues eh, eh, actuar de una forma, ofrecer unos formatos, eh, bueno, ver un poco el, el perfil. ¿no? Y sobre, sobre esto nos hemos dado cuenta, efectivamente, no solo en, en nuestro país, sino también en los demás países de la Unión Europea, en los distintos foros en los que participamos, una... Eh, reflexión que hemos compartido. Mm, uno de nuestros principales reutilizadores, reutilizadores son las propias administraciones y, y en este sentido eh, pues es curioso. Aquí también lo hemos detectado en los estudios del sector infomediario que, que se realizan y se produce efectivamente, o sea, por una parte para el reutilizador público por ponerle ese nombre, eh, pues también, eh, ¿por qué reutiliza? Pues porque le sale más económico, claro. Entonces, ahí también eh, tenemos unos ahorros pequeños, pero que, que también se producen y que, y que son pues muy interesantes. Pero para lo re, o sea, entendernos con, re, con compañeros de otros departamentos, de otras comunidades autónomas, reutilizar también se hace eh, en otra... ...en otra tecnología, que no es la de datos abiertos... ...y existe, por ejemplo, la plataforma de intermediación de datos... pues ...donde se comparte información... Eh, de la Agencia Tributaria, de la, eh, de la Seguridad Social, etcétera, y bueno, y de muchos otros organismos. Y también ahora pues, las comunidades autónomas recientemente también participan y ponen ahí su, su información y se consumen internamente por back office, de sistema de información a sistema de información. O sea que, aparte de la reutilización de datos abiertos, tenemos también otros mecanismos internos muy, muy, muy eficaces y muy eficientes, claro. Eh, bueno, eh, ya en mi exposición he apuntado que para mí el sistema de, los sistemas de información estratégica y en concreto pues, los cuadros de mando son fundamentales para aprovechar el enorme eh, digamos, río de datos que generan a diario en su, en su interacción diaria con los ciudadanos, las administraciones públicas y que dicho en lenguaje gráfico, además vengo de una tierra donde el agua escasea, eh, pues se invierten eh, al, al mar, que tienen que vertir algunos lógicamente, pero no se aprovechan en su totalidad o de forma adecuada para mejorar los servicios públicos. Estoy pensando, por ejemplo, en eh, publicar datos de resultados de instituciones educativas, de hospitales, de, que sin duda pueden ayudar a mejorar los servicios públicos. No sé, el hecho de comparar, el Virgen de la Risaca, pues opera a 17 personas diarias de apendicitis y por qué otro, el de Cartagena, pues, opera a 23 o a 16. Entonces, creo que eh, introduce una dinámica de comparativa a las administraciones públicas, el análisis eh, de, de esos datos bueno, relacionado con técnicas de Big Data, que creo que es muy positivo y es un elemento además de transparencia que permite a los ciudadanos pues introducir ese elemento de, de presión positiva que considero fundamental para mejorar los servicios públicos. José María. En nuestro caso, yo creo que es que claramente hay que segmentar los, los destinatarios o los usuarios de la información ¿no? según di distintos... Tipos de, que son los que se han ido mencionando a lo largo de las sucesivas preguntas. ¿no? El, los datos abiertos que tenemos en, la, en nuestra página web y que están en datos .es, pues van dirigidos a un sector muy concreto, pero, por ejemplo, nosotros con otras administraciones públicas, sean comunidades autónomas, sean administraciones locales o sean otros, otros departamentos de la Administración General del Estado, trabajamos a través de convenios de colaboración que muchas veces contemplan intercambios, como señalaba Dolores, en back office, no, no directamente a través de un portal de datos abiertos, sino que digamos, buscan algunos otros mecanismos más, eh, más eficientes, incluso diría, ¿no? Y, en, y lo mismo sucede con usuarios eh, avanzados, ¿no? Eh, empresas privadas del sector, por ejemplo, por citar uno, el eléctrico, que realmente no van a acudir a un portal de datos abiertos, eh, ni posiblemente a un infomediario, ellos son los que procesan directamente nuestros datos y, y los ingestan en sus sistemas de toma de decisiones. Por tanto, claro, hay que ver un poco el, eh, de cara... A, a planear, eh, digamos, una iniciativa de datos abiertos, eh, cuál es el perfil de cada uno de los destinatarios de esos datos y actuar en consecuencia. Tenemos tiempo para una preguntita más, si hay entre el público. ¿no? Bueno, como vamos a tener luego también la pausa, vamos a tener la oportunidad de... Eh, pues hablar unos con otros ahí en forma más bilateral. Eh, me toca, por tanto, concluir la mesa. Eh, quiero agradecer a todos los ponentes. Yo creo que ha sido muy interesante y han salido eh, pues ideas claves que todos sabemos, pero bueno, nos gusta también sentirnos arropados y, y ver que compartimos, pues… Eh, pues las mismas inquietudes unas organizaciones y otras, dependiendo de, del grado de madurez en el que, en el que estemos eh, en materia de, de datos abiertos. Eh, quiero destacar pues, las ideas de la importancia eh, de la demanda, de conocer esa demanda, de conocer bien quién utiliza nuestra información… Ya algunas organizaciones ya están en el grado de madurez que, que permite no solo publicar información, sino, bueno, voy a ver qué publico, para quién publico, entonces, cómo lo tengo que publicar. Eh, es, es, yo creo, para mí, la, la idea más, más interesante que ha salido en la mesa, por supuesto, la de cooperación entre administraciones, pero, bueno, creo que se puede mejorar seguro, pero tenemos nuestros mecanismos, ...y mm, creo que eso pues lo hacemos todo lo mejor que, que podemos... ...pero bueno, mm, ya digo que todas las ideas son bienvenidas... Eh, ...también muy importante mm, analizar nuestra oferta... Eh, ...ver en qué podemos mejorar, no solo en función de la demanda... ...sino que, bueno, también considerar que el mejorar nuestra oferta... ...de datos abiertos nos permite mejorar la calidad a lo mejor de la información que cuando la usábamos solo internamente para las administraciones, pues no poníamos tanta atención en determinados aspectos. Y bueno, pues de cara a publicar un dataset y ponerlo a disposición, pues eh, lo examinas lo, y entonces pues tu, la calidad de tu dato y de tu información pues, pues mejora. O sea, que eso también es un valor añadido que, que tenemos que contar. Eh, como he mencionado ya, las sinergias entre transparencia y reutilización de la información del sector público, que están siendo, pues, muy, muy, muy interesantes. Y, bueno, pues, el apoyo y el liderazgo de alto nivel y el compromiso mmm, es fundamental. Y luego mmm, también mejorar y seguir profundizando en, en la formación de, de nuestros empleados… Eh, y en la cultura, pues el cambio cultural que, que se necesita para, para avanzar en, en la reutilización de la información del sector público. Y con esto, pues nada, muchas gracias a todos y a los que nos siguen eh, por video streaming y redes sociales.